Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy os traemos un vídeo diferente, porque como ya os habéis podido dar cuenta, este canal es de lo más variopinto, de lo más random. El viernes fue el día del libro y estoy a tope decorando mi isla. Y la verdad es que me encanta ver otros vídeos así del animal, porque me relajan muchísimo. Así que pensé que iba a destinar un rinconcito de mi isla en hacer una pequeña biblioteca. Thank you. Eso ha sido todo, ¿os gusta Animal Crossing?, ¿os gustaría más vídeos de decoración?, ¿os gustaría un tour por mi isla?, o incluso que vayamos a cotillear otras islas? Os esperamos por comentarios, si os ha gustado, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos nada de nada, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que como siempre os las dejamos en la cajita de información, nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.